La, los procesos de racialización hacen referencia a, que, a la noción de raza pero raza como una ficción no O sea como una imposición en el sistema en la colonialidad vendría a ser cuando hay un cambio de paradigma del patrón de poder a raíz del, de la colonización de américa y uno un, una serie de cambios históricos que se dan en esa fecha por ejemplo la supuesta reconquista ¿no? que se vive aquí en, en territorio español o por ejemplo la expulsión de, o el comienzo de, de la persecución al pueblo gitano y todo, hay un proceso hay una rearticulación del poder donde eh, también surge un poco la ficción raza ¿no? la raza como un proceso de jerarquización de las poblaciones y de dividir la humanidad o no humanidad de las personas. ¿no? Por ejemplo, con la Conquista de América se da un debate ¿no? teológico y filosófico si lo, los indios, que lo llamaban, tenían al mono. ¿no? O sea, o sea, ahí empieza la construcción de la, fi de la ficción raza. Entonces, el proceso de racialización hace referencia a eso, ¿no? a también nombrar que así como se nos ha impuesto un género, por ejemplo el feminismo ha hablado de eso, también se nos impone una raza. ¿no? Pero no es la raza en el sentido biológico, de diferencias biológicas genéticas, sino de procesos sociales, culturales, económicos, de cómo el poder funciona, y así estamos racializadas. ¿no? Entonces, por ejemplo, la blanquitud también es una ficción, ¿no? también es un proceso de racialización, pero que da beneficios. ¿no? En cambio, otros procesos de racialización como lo negro, eh, lo musulmán, por ejemplo, hay varias autoras que también hablan de cómo la, hay un proceso, a, a una colonización del Islam, por ejemplo. Eh, hay personas, o la migración, ¿no? son procesos que racializan a las personas. Que el, y que no les dan privilegio, como la blanquitud, sino que generan violencia en los cuerpos de esas personas o eh, también incluso llegan a cuestionar la humanidad. ¿no? Un poco por ahí va, pero es que es una ficción y que no es algo biológico, o sea, no hablamos de raza como biológico porque algunas veces... Cuando se habla de racismo, la gente piensa que estamos hablando del de racismo del siglo XIX, del, del nazismo, ¿no? Y no, no es en ese sentido, sino en el sentido de una construcción también del poder social. Claro, el racismo institucional tiene que ver más con, lo, con cómo el poder funciona, ¿no? cómo esa articulación, cómo esa jerarquización de la población, de la humanidad, también funciona, el Estado eh, necesita de esa racialización para funcionar. ¿no? Es como, como también, a mí me, me sirve mucho hacer como... En, Pensar en el feminismo también, en lo que ha pensado el feminismo, por ejemplo, con el patriarcado, ¿no? que es que el Estado también reproduce esas formas. ¿no? Y con el racismo institucional, el derecho es una forma, un mecanismo también, a partir del cual eh, el racismo se articula y se ejecuta. ¿no? Por ejemplo, la ley de extranjería. La ley de extranjería o, o, o la concepción de extranjero no funciona de la misma manera de acuerdo a los orígenes de las personas. ¿no? Yo puedo ser extranjera, pero haber nacido en Italia, que sería jurídicamente, hablando de, también de una persona que no ha nacido en el territorio español, pero tengo una serie de derechos que no va a tener una persona que puede ser extranjera también, pero es de Senegal. ¿no? no tiene el mismo acceso a derechos, no puede trabajar. Una persona de Italia, fruto de la Unión Europea, puede trabajar, circular libremente por Europa y una persona de Senegal, muy probablemente, muy, tiene muchas pocas posibilidades de entrar incluso a Europa, ¿no? Entonces ahí es toda una regulación jurídica en base a tratados, acuerdos, pero que también está estructurado a ese nuevo patrón de poder que jerarquiza a las poblaciones y eh, también hay una nueva distribución geopolítica, ¿no? Entonces, claro, para, un, para el Estado español puede ser recibido, bien recibido, que vengan italianos a vivir acá o alemanes, ¿no? pero en que vengan gentes de las ex colonias ya hay más trabas administrativas, ya se, se imposibilita, ¿no? pero cuando se necesita sí que eso se abre. ¿no? Por ejemplo, cuando se necesitaba aquí mano de obra sí que se posibilitaba esa entrada, ¿no? pero en tiempos de excepcionalidad regularmente, a esas personas no las queremos aquí en territorio europeo. ¿no? Entonces el racismo institucional funciona de esa manera. O por ejemplo la educación, ¿no? la educación, los programas de educación están constantemente contando una historia de supremacía racial, ¿no? de quién lo ha hecho mejor, de dónde surge la evolución, de dónde surge... Siempre ha sido Europa. ¿no? Yo les pregunto a los jóvenes cuando doy clases si han estudiado algún filósofo que no sea blanco, o filósofa blanca y no conocen a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el que ha pensado, los que han pensado, siempre son hombres blancos, ¿no? Y eso es como en la construcción del poder, pero también la, la colonización o, o, o este cambio, la colonialidad también opera de manera subjetiva, de cómo uno o una se ve a sí misma, cómo entiende la realidad, cómo nosotras estamos constantemente jer jerarquizando, valorizando, ¿no? Yo puedo ver una persona negra en la calle y puedo, puede suponer para mí un peligro que no así una persona blanca, ¿no? O sea, entonces, eso ahí se traduce un poco el racismo social, ¿no? El, el rechazo, el, el, la hostilidad que podemos desarrollar ante ciertas personas, ¿no? Entonces, claro, el racismo social es importante combatirlo, pero si no se combate el racismo estructural, nos quedamos con una parte, ¿no?, de... de de, del problema y no de lo que genera constantemente exclusión. A mí, por ejemplo, me pasa con los jóvenes que trabajo de algunos barrios periféricos de Barcelona que nosotras podemos hacer, hacer talleres, por ejemplo, de cohesión dentro del grupo o en cualquier instituto de Barcelona dentro del grupo para que los, chicos, los jóvenes no sean racistas entre ellos o se acepten, acepten las diferencias y ese es algo más encaminado al racismo social, pero puede ser que ese mismo grupo súper cohesionado se tenga que ir de vacaciones, por ejemplo, a, de fin de curso a Berlín, y hay unos jóvenes que si no tienen papeles no van a poder viajar, mientras que otros sí. Entonces, puede ser el grupo cohesionado, pero hay un acceso a recursos, a movilidad, que unos van a tener y otros no, y que ahí los efectos son más de racismo institucional. ¿no? La formación del propio, de los propios estados modernos funciona en base a la homogenización de la población. ¿no? O sea, hay una ficción que funciona en base a eso, o sea, en, en el, el acceso desigual a derechos. ¿no? O sea, los derechos prometen más de lo que pueden cumplir, más de lo que dan. Es una ficción que funciona de esa manera. ¿no? Lo problemático es que muchas veces se, hace, eh, se nombran estos derechos como... Justificación de ciertas cosas cuando en realidad se sabe que esos derechos no pueden cumplir, garantizar, el Estado no puede garantizar esos derechos, ¿no? Es como son más promesas que realidades, ¿no? Claro, el Estado funciona en base a eso, es constitutivo del Estado. Por eso, por ejemplo, hay un montón de debates si un Estado puede ser descolonial, decolonial, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, con lo de Bolivia, fue un ejemplo muy claro, ¿no? Que había un proceso de descolonización de las propias estructuras del Estado, pero hay un límite porque si hay un proceso de descolonización también hay un proceso de cuestionar el sistema capitalista. ¿no? Entonces ahí ya hay un, unos límites unos mar, unos muy marcados. no uh -huh. El asesinato de Lucrecia es considerado como el primer crimen supuestamente racista eh, o sea, el primero que, se, que la justicia eh, en Española lo considera como tal. ¿no? Entonces, nosotros decimos, la justicia considera ese crimen como el primero, nosotros sabemos que no es el primero, ¿no? que la propia historia del de, eh, Estado español está vinculada con ese racismo estructural ¿no? a partir de la conquista y, y del despojo, y, y no en 1492, sino hay una continuidad, ¿no? Hay quien dice que la colonización no, hay, no ha terminado, la, la, la, la decolonialidad dice que ha cambiado las maneras en que opera, o la poscolonialidad habla de que la, las formas han cambiado, ¿no? Pero, entonces, no es el primero, pero también es un símbolo, ¿no? Porque hay un, es una mujer que venía de una excolonia que quería buscar ¿sí? una vida aquí y, hay, y fruto de, de un racismo social, ¿no? de una persona que eran tres hombres, uno formaba parte de la seguridad del Estado, ¿no? Y es quien comete. Entonces, en los movimientos antirracistas toman a Lucrecia como un símbolo en el sentido de hay una continuidad, o sea, que a ella le hayan asesinado no es no es casual, no es, responde a toda una lógica colonial que permite que algunos cuerpos sean violentados, sean asesinados y otros no. Yo creo que resistencias a nivel como más mundial o, o local hay un montón, ¿no? O sea, como que hay varias experiencias que desde distintos lugares intentan eh, transformar, ¿no? Por ejemplo, el movimiento zapatista en México, en el sur de México, es el movimiento más radical, ¿no? Contra el, el racismo y... El capitalismo y lo que hizo el movimiento zapatista es desvincularse de esa estructura estatal y formar una nueva estructura. ¿no? Entonces ellos tienen eh, eh, lugares de autonomía, ¿no? el territorio zapatista es autónomo y se regulan en base a sus propias eh, leyes y no tienen ninguna vinculación con, con el Estado eh, mexicano. ¿no? Ese es como el, el, el, el ejemplo como más radical de transformación totalmente radical, ¿no? De, de la estructura, con, o sea, eh, eh, cambiar esa estructura que genera racismo, ¿no? Aquí en el Estado español, yo creo que, por ejemplo, la, el trabajo que hace el sindicato de vendedores ambulantes es un ejemplo como bastante interesante, porque son los propios manteros, ¿no? Que quieren cambiar, eh, que toman, ¿no? Toman el derecho a, y empiezan a cambiar esa lógica que los criminaliza, que los persigue y no que los crea esas narrativas de los violentos, no. Entonces creo que por ejemplo es una es una lucha muy concreta que pasa aquí en Barcelona, donde un grupo de hombres, eh, mayoritariamente son son hombres senegaleses o de otras partes de África, en empiezan a reivindicar ¿no? la venta ambulante como una forma de subsistir y ponen sobre la mesa que la cuestión de la venta ambulante no es una cuestión solo de uso pub, de, de, del uso del espacio público, ¿no? sino de quién tiene el, la posibilidad de trabajar o quién no, no. Entonces para mí, en ese sentido, y también hay ahí una, una, un discurso que a mí me parece muy interesante del sindicato, que ellos también, la propuesta de ellos, es sacar a, lo, a los chicos de la venta ambulante en el sentido de decir, la venta ambulante es un, un trabajo que no es eh, deseado porque tienen mucho eh, asedio policial, porque es un trabajo eh, sacrificado, entonces la idea no es romantizar la venta ambulante, sino que esas personas tengan papeles para que puedan trabajar en lo que quieran. O sea, que también ahí hay una crítica como bastante profunda, ¿no? Y también lo de las trabajadoras del, de, del Hogar y los Cuidados aquí en Barcelona, que hay un montón de sindicatos ¿no? de mujeres que también están poniendo sobre en el debate público de que muchas veces que las condiciones en las que están las mujeres eh, son unas condiciones totalmente de explotación laboral, de explotación también o de acoso sexual muchas veces, que está súper invisibilizado porque ocurre en las casas, y también de una cuestión legal estructural porque la propia ley Crea un régimen específico para las trabajadoras del hogar y los cuidados. O sea, no hay un reconocimiento de que se trata de un trabajo genérico como el que podría hacer cualquier otra mujer, sino que tiene una regulación especial, que no tienen ni acceso al, a la seguridad social ni al paro. ¿no? Entonces, creo que. Y ahí ellas también tocan la cuestión estructural. ¿no? Es una ley que divide y que si nosotros pensamos que eso pasaría a un montón de mujeres nosotras dentro del movimiento feminista estaríamos muy movilizadas para, ¿no? para quitar esa ley. Pero con, con el trabajo del lo, Hogar de y los Cuidados no pasa, el año pasado se hizo una enmienda donde se decía que supuestamente las, el régimen ya tenía que pasar al régimen general. Y se enmendó, se cambió y ahora hasta el 2024 hay que esperar para que pasen al régimen general. ¿no? Entonces yo creo que, que esa es una experiencia como bastante concreta ¿no? de, de, de cómo va a distintos niveles ¿no? y, y denuncian tanto el racismo social que viven pero también el estructural ¿no? el que legitima que esas, esas posiciones ¿no? porque no es casual que sean mujeres eh, trabajadoras del hogar y los cuidados mayoritariamente de Latinoamérica las que están trabajando en esos sectores ¿no? o sea, ahí hay una conexión colonial bastante interesante ¿no? de quiénes son esos cuerpos que se piensan que son dóciles y que están destinados a servir. ¿no?